Ni coacayamo chinte voy ante yo Cristo. Iguan Cristo, oye que Dios, Iguan Cristo y en Dios. Cristo yo llega y Dios es el tlaltikpak. Cristo que ches tlamo poría en Cristo, mache noches onka. Itech Y tech Cristo oye que enemiliste, igual yo y en para noche tintlaca. tlaga. Yo en taneste tlagué que en que se Oye, que se tlaca le toca Juan, que Dios o cual titlanque. O cual titlanque para estos testigos, para matetlapouis de un tlanechle. Para que no el toca Juan macho llega ya en Si no para tetlapouis de un tlanechle. Cristo llega en catle milao a tlanechle. Catle quintlauria no estintlaca. Igual no guala y Cristo llega y es pero en Tlal macho que un cuenta a quien ye. Cristo hualla y en in tlaca katle yashkawa. Pero katle yashkawa, macho que recibiroske. Pero se queme katle o que recibiroske, iwan otlan el tokake hinawak, Cristo que poder para mayecan y wantotaz sin Dios. Otlakatke que ipil Pero macho tlakatke que ni kuak tlakatise konetle. Ni un macho otlakatke, por yentetame o que kipiaske que wang. Sino o tlacatque que Dios, poriento bien Dios, o que inawak. Cristo muchas tlacatli guantuan onenque isquintlal ticpac, y Imawisotlanesh o ticitaque hi mahuizotlanech, y Dios. O techmacacmikit las oslales, y Juan ote de Cristo, iwan guan y ella de aquenejo ni quistuaya, ni cuaco ni quisto. Catlehuizate o que ne. Porque en yeyo yeka desde o cachachito, antes tené. ne ni tlacatini. Tiene ochentegua, toque mi exclamante, tlancuale de Cristo. Porque en ye te y Dios por medio de Moisés. Pero tlan sotlales, y o wala por medio de Jesucristo. Dios más se me ha cajita. pero con el Dios, igual catlecasqui y guanipapan, chismatiltico en Dios.